Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Esto que van a escuchar ahora es una entrevista que le di a Marcelo Mendieta para el programa El Informatorio. Fue ayer, 13 de junio de 2018, Día del Escritor. Tema, lenguaje inclusivo. Si ustedes están hartos de la brutalidad que se nos quiere imponer, like y compartir. Muchas gracias. Al principio del programa les comentábamos que íbamos a hablar del de uso del lenguaje. Esta, bueno, obviamente las tecnologías, los cambios generacionales, hacen que aparezcan palabras nuevas. Y ahora estamos frente a una novedad que tiene que ver con lo que se llama idioma o léxico o lenguaje igualitario. Y tenemos la posibilidad, de, además que hoy es el Día del Escritor, de hablar con Marcelo Di Marco, que es coordinador general... ...de taller de corte y corrección, autor del libro homónimo... ...que es no un bestseller es un long-seller porque se vende hace muchísimo tiempo... ...un libro muy recomendable, además ha escrito otros libros... ...como hacer el verso, atreverse a escribir y atreverse a corregir... ...además otros libros que tienen que ver con una colección de cuentos, por ejemplo... Eh, escalofriantes así que para los que les gusta el terror la mayor astucia del demonio se llama el último libro que publicó marcelo di marco eh, además tiene su canal de youtube que es taller 6 c eh, lo pueden seguir en las redes sociales bueno de eso vamos a hablar seguramente con él y es un hombre que eh, maneja eh, nuestra lengua el idioma español como como pocos Así que, bueno, es un gusto saludarlo doblemente eh, y desearle feliz día, feliz día del escritor. Eh, Marcelo Di Marco, Marcelo Mendieta lo saluda, estamos aquí en Radio 30 ¿Cómo le va? Hola, Tocayo, ¿cómo te va? Te agradezco muchísimo el saludo y, bueno, lo lo, lo transfiero también a, a todos los escritores que nos están escuchando. Bueno, que así sea. Eh, Vos sabés que te tengo que hacer una pequeña precisión. El Por favor. libro... Publicado de Cuentos de Terror, no es la mayor astucia del demonio, sino 25 noches de insomnio. Ah. Lo, lo destaco por la maravillosa eh, difusión que es, le está haciendo la editorial Barenhaus, la atención okay, bueno. que tiene la editorial para conmigo. La verdad que estoy re contento y el libro, gracias a Dios, se está vendiendo muy bien. Bueno, nos alegramos y gracias. Esas correcciones son bienvenidas porque quiere decir que hubo más libros y eso es... Es muy muy bueno. Eh, aprovecho para hacerle escuchar un fragmento que seguramente usted habrá escuchado muchos fragmentos, pero también para ilustrar a la audiencia de qué es este nuevo léxico igualitario o este idioma igualitario. Tenemos un audio de una en este caso es una alumna del Carlos Pellegrini, uno de los colegios universitarios que tiene la, la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos un, son unos segunditos nada más. Gracias, gracias. Fue unánime a favor de, de tomar el colegio hasta el juez, hasta que termine la sesión de, de diputades, entendiendo que muchas veces la única visibilización que tenemos los estudiantes es mediante las tomas, tristemente. Bueno, este era el fragmento donde sobresale que la alumna dice diputades... Eh, y les estudiantes, que podría uno podría decirles alumnes también. Suena, parece catalán, no sé si son conscientes de que parece catalán. Eh, ¿Esto está bien? ¿Es una deformación de la lengua? ¿Habrá que acostumbrarse? Porque a veces los usos y costumbres terminan imponiendo. ¿Cuál es el punto de vista de eh, Marcelo Di Marco? Mira, el, eh, yo me baso solemnamente, digamos, en las cosas que escucho de esta gente eh, hablando con esta jerigonza incomprensible, es tan forzado, tan, tan antinatural este uso que se uh -huh. le está dando, o este abuso mejor dicho que se le está dando a nuestra bella lengua, que si vos pones un poquito más de las grabaciones de estas chicas te vas a encontrar con que de repente dicen los compañeros, ¿ves? sí claro, bueno a... o sea no se, pueden se sostenerlo, se es una cosa que realmente no no se puede sostener eh, a diferencia de, de otros en, entrevistados o periodistas que opinan sobre este tema, a mí no me parece como, como a babia Echecopar, ninguna boludez, no me parece una cuestión que tiene que ver con una eh, minoridad mental, digamos gente este, oligofrénica que no se sabe expresar. No, no, no. Eh, yo estoy absolutamente seguro porque he leído a Orwell, eh, he leído a Huxley, estas cosas no son de un día para el otro, se van programando, se van preparando, uh -huh. son eh, digamos, puntas que van apareciendo del iceberg. ¿eh? Claro. Eh, indudablemente que eh, a mí me viene bárbaro, porque vos sabés que una cosa es una reimpresión de un libro y una cosa muy distinta es una segunda edición. Sí, claro. Yo por ejemplo en 25 noches de insomnio tengo un cuento en donde una directora de un colegio, en el en el cuento La Bruja, le está mostrando unos padres, que qu quieren poner al chiquito en ese colegio, le está mostrando a los padres unos dioramas en donde hay unos indios diaguitas, ¿no? Sí. Entonces dice, ¿vieron qué lindos que nos salieron los y las diaguitas? Entonces voy a tener que reformular la edición. Ahora le voy a tener que poner, ¿vieron qué lindes nos salieron les diaguites? ¿Ves? Claro. Entonces, vos ponete en la piel de un lector que está leyendo eso, indudablemente que si una persona, cualquiera, eh, cualquiera, sea feminista, sea antifeminista, lo que sea, él lee una cosa así, se da cuenta de que hay una intención satírica por parte del autor, claro. porque, porque como eso se da de patadas con la realidad, es mismo si querés recitar... El comienzo de Martín Fierro. Eh, claro. Vamos a tener que reformular, como en 1984, que se reformulaban las los libros a partir del Neo Speak, el Neo Habla. Vamos a tener que empezar a recitar de Martín Fierro, Les Hermanes Sean Unides. Sí, ¿no? claro. O, por ejemplo, aquello de ...de Becker, Volverán Les Oscures volondrines diremos. Bueno, pero está, está entrenado, Marcelo. ¿eh? Sí, que... ¿Sabes qué pasa? Que eh, como este tema me preocupa mucho, claro. me tomé el trabajo de agarrar y tomar eh, citas de, de, de textos clásicos, eh, por ejemplo, y, y para poder darte una mejor visión y que la gente se dé cuenta del disparate de trasladar esto, por ejemplo, a la lengua escrita, a la lengua literaria. Ya es un disparate tenerlo en la lengua oral porque no se puede sostener. Uh -huh. es un momento que es imposible sostenerlo. Eh, Javier Marías tiene justamente un, eh, un artículo sobre este tema, antes de que llegáramos a la ridiculez de les, y les estudiantes eh, y les ministres, eh, tenía, digamos, ya una nota en la que decía, miren, se, se reconoce al, a las farsantes y a los farsantos, ¿viste? A las farsantas y a los farsantos, porque no pueden sostener en la lengua cotidiana un discurso como este. Claro. Eh, fíjate, por ejemplo, aquello de, de Fray Luis de León, La vida retirada, que descansada vida, la del que usa del mundo, del ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que descansada vida la de les que huyen del <risa> mundanal ruido y siguen la escondida senda por donde han ido los pocos sabies que en el mundo han sido. ¿Ves? No, no, no, espantoso. O sea, es un asesinato desde el punto de vista de la, de la práctica cotidiana y de la práctica artística, es realmente un rompecabezas. Por supuesto que el lenguaje se ha ido dando naturalmente ¿Vos sabés que, por ejemplo, hace tiempo, la palabra socia no existía? Claro. Eh, en la academia la fue incorporando, ¿por qué? Porque la gente la empezó a usar y es lo más natural del mundo. Por supuesto, claro. Entonces, si vos, por ejemplo, te atenés a eso, vamos a tener un día que decir, eh, en la orquesta hay hay... 10 violinistas, 10 trompetistas. ¿eh? Claro, además, eh, Marcelo, perdone que lo interrumpa, estamos uh -huh. hablando con Marcelo Di Marco, un hombre que es escritor y además sabe mucho de, del uso de, de nuestra hermosa lengua española. Nos damos cuenta también de que tuvimos una eh, presidente que también utilizó mal el lenguaje porque decía la presidenta y ahora según los el lenguaje igualitario sería le presidente no sería claro le presidente no sé cómo lo se llama. ahora hay una cosa que es muy importante para destacar ¿eh? esto ya te digo ya lo había visto orwell en 1984 y no eran estúpidos los totalitarios de aquel futuro que ya es un pasado no o un uh -huh. presente en todo caso o sea que la novela se publicó en 1948 ¿eh? Eh, le pusieron 1984, le puso a para darle vuelta al la, a la 4-8, quedó 8-4. Claro. O sea, en esa época faltaba mucho tiempo, pero ya el 1984, ya es hoy, concretamente. Para el que no leyó la novela, la gente estaba obligada a utilizar un lenguaje que lo llamaban el neo-speak, en las traducciones dice el neo habla, la claro. nueva habla, la nueva lengua. Eh, sabían perfectamente que eh, en el lenguaje... Está todo. No es necesario ser neurolingüista, no es preciso ser neurolingüista para darse cuenta de esta verdad grande como una casa. Si vos no disponés de, de ladrillos, no podés construir un edificio. Claro. Las palabras son precisamente el edificio del pensamiento. Si vos empezás a, a hablar como me, me Tarzan, viste, uh -huh. vamos a terminar como monos, ¿eh? Claro. Y así, geopolíticamente, vamos a ser muy muy fáciles de conquistar por el capitalismo internacional. Claro. Entonces, el, el, ellos, para, para ilustrarlo en 1984, tenían dos palabras, bueno y malo. Nosotros tenemos mejor, óptimo, claro. y también tenemos malo y pésimo. Sí. Entonces, ¿qué hacían ellos para, no, para acotar el lenguaje? ¿m? Decían que si era malo había que poner inbueno. ¿Mm? Claro. Y si era malísimo, si era pésimo, había que decir doble in bueno. Y si era realmente una porquería, era que decir doble plus in bueno. ¿Ves? Lo increíble. mismo lo mismo pasa con malo. Lo in malo vendría a ser lo bueno y así. O sea, una, una calamidad una calamidad que hacía que la gente estuviera muy pendiente de eso, porque esta es otra de las maniobras geopolíticas de la gran estrategia de ese, de ese magnate que se llama Soros. ¿Mm? ¿Sabes qué guita tiene Soros? 25 mil millones de dólares. ¿A vos te parece que a este hombre le, le preocupa algo poner 15 palitos acá, 10 palitos acá, allá, 5, etcétera, para Vamos, promover claro. toda esta barbaridad? A mí me parece absolutamente verosímil, viste. Y, este, y, ¿Y qué se consigue con eso? Bueno, precisamente la, disminuir la capacidad intelectual de la gente, de los chicos sobre todo. Marcelo, tengo aquí a, a mi costado en, en, en, y comparte nuestra mesa nuestra columnista de la generación Z, Valentina, que obviamente es una adolescente que quiere hacerle una pregunta. Con todo gusto. Hola, buenas tardes. Hola Valentina, ¿cómo te va? Tengo una pregunta. ¿Usted cree que en el futuro... ¿Puede ser reemplazada la O y la A por la E? O sea, que los libros salgan hagan impresos con E, que los textos sean con E. Bueno, para, mira para completar lo que estaba diciendo, depende de cuánta plata pongas oros. Uh -huh. ¿Me explico? Porque si vas a, vamos a tener, por eso me preocupa y no lo veo como ninguna estupidez, vamos a tener docentes, eh, este, les docentes, que uh -huh. a les alumnes le van a, por ejemplo, a dar estas versiones que yo acabo de dar de la poesía universal, ¿se la van a dar cambiada? Yo honestamente sí. pienso que el sentido común va a prevalecer, y no el capricho, porque cuando la gente se dé cuenta de que esto en realidad es una arbitrariedad grande como una casa, ¿eh? sí. que no se puede hacer por ley. ¿eh? Hay un señor llamado Roberto, ¿eh? que se disfraza de mujer, y él por ley podrá tener un documento que dice que es mujer, pero ¿sabes qué? No puede hacer lo que haces vos todos los meses, Valentina, no puede menstruar. ¿Ves? Entonces, ¿la realidad cuál es? Esto mismo, si vos lo trasladás al lenguaje, tenés la opción de a tus hijos criarlos bajo la dictadura internacional de los grandes organismos que nos tienen acogotados de Malvinas para acá. La otra es hacer lo que tu conciencia te dicte y trabajar un lenguaje bello, natural, absolutamente económico, como es el castellano, porque lo que busca una lengua, y una lengua tan hermosa como esta lo tiene, es precisamente la economía. No no perturbar, no hacer que romper la lengua, quebrar la lengua tratando de quedar bien con los que están alrededor tuyo. Entonces, mi respuesta es que, como novelista distópico, como cuen, mis cuentos son terribles. Como, como cuentista distópico, pienso que la distopía es hoy, pero en la literatura. No creo que eh, haya, digamos, tanta infestación pseudointelectual que haga que la gente empiece a hablar así en la panadería, en, en el consultorio del médico, ¿me explico? Sí. Son construcciones absolutamente antinaturales. Y una sociedad que se basa en construcciones antinaturales está condenada al suicidio. ¿Eh? Marcelo gracias por, por este tiempo que nos, que nos ha dedicado y por darnos su punto de vista sobre este este, este cambio que se intenta producir en nuestra en nuestra lengua, que ojalá no quede allí como un intento nada más bueno dios te oiga y te agradezco muchísimo eh, el hecho de haberme dado la posibilidad de poder expresar est esto que creo que es lo que también está pensando el oyente hoy día no no no, no creo que haya mucha vuelta al respecto no bueno, te mando un gran abrazo, Igualmente, Marcelo. Igualmente un abrazo y gracias, gracias, Marcelo.